A todos. bienvenidos en el día de hoy realizaremos el tutorial para crear la hoja de vida en la plataforma de linkedin para acceder a linkedin es iniciar en dentro del buscador con el nombre de la plataforma una vez estemos ahí ingresaremos a la primera opción y llegará a esta pantalla como yo viví cuatro años en brasil me ofrece esta primera pantalla de imagen en portugués, pero ustedes la encontrarán directamente en español, así que no se preocupen. Eh, sin haberse registrado les va a ofrecer tres opciones, una para buscar empleo, otra para encontrar a personas que sean conocidas y otra para adquirir nuevas competencias, o sea, para aprender nuevas habilidades. Si dan clic en la opción buscar empleo, van a encontrar toda la oferta de empleo disponible dentro de su área geográfica de ubicación, pero para postularse a dichas ofertas es necesario estar registrado. Luego en la opción para encontrar personas, aquí puede buscar por el nombre y apellido de las personas y de esta manera ubicarlas en el caso de que las conozca. Y en la sección de nuevas competencias, la plataforma les ofrece una serie de temas de formación generalmente en video que les va a permitir perfeccionarse en su formación específica. Entonces, para iniciar el proceso de creación de la hoja de vida para poder postularse a un trabajo o para in iniciar la creación de la red de contactos, es importante tener a la mano alguna información personal como la que les fue indicada en el video sobre cómo construir la hoja de vida. Entonces, para iniciar el registro, vamos a darle la opción registrar en el momento, van a anotar su correo, un correo de preferencia profesional, una contraseña, van a aceptar los términos y condiciones y se van a registrar. Si ya están registrados, entonces simplemente van a dar la opción de continuar su registro y entrar. Entonces, para entrar, van a ingresar con la información que ustedes registraron y eso les va a permitir ingresar a una pantalla de inicio. En esta pantalla de inicio, ustedes van a encontrar una serie de mensajes personales que se activan y la información de su perfil laboral. También unas noticias de su red de contactos. Cuando ustedes ingresan por primera vez, pues como aún no han construido su red de contactos, esto les va a parecer vacío. Bueno, entonces eh, lo primero que hay que configurar es esta sección que tiene que ver con su perfil. Para ello harán la sección donde dicen cuenta y van a iniciar el proceso de configuración. Entonces para hacerlo se hace de la siguiente manera, se inicia en la sección de configuración. De, de sus datos, donde van a seleccionar la, algunos ítems que sean de su interés, los van a colocar, es importante que ustedes dejen su perfil visible para el público, sobre todo para que lo puedan contactar, restringiendo algunos datos personales y su foto, obviamente, pero que sea visible, que sea posible conocer su formación profesional y habilidades. Luego van a adicionar, por ejemplo, su nombre. El nombre es importante, entonces para ello vamos a darle clic en esta sección y así ustedes van a poder configurar su nombre de preferencia. Entonces se sugiere que este nombre se corresponda a el nombre de nacimiento, de registro o el nombre común que ustedes utilizan y en el caso de los profesores investigadores, el nombre que se utiliza en las citaciones. También va a aparecer debajo de su nombre un subtítulo, el cual va a indicar su digamos, función o trabajo principal, etc. Entonces, por ejemplo, yo puedo modificar aquí para colocar mi función dentro de mi empresa de esta manera. Y puedo ir activando la información que se quiera adicionar. Puedo adicionar aquí en esta opción... Eh, mi, forma, mi, mi experiencia laboral aquí mi formación académica puedo adicionar eh, mi nivel de mi área geográfica también el sector en el que me desempeño y también puedo agregar una URL que se sugiere por ejemplo en el caso de los profesionales de la investigación que sea eh, Susila, ResearchGate o Google Scholar Citation, para que las personas fácilmente puedan ubicarlo con respecto a su experiencia profesional. Una vez lo han registrado, se actualiza el perfil y también es posible que él solicite que yo tengo habilitado la misma versión en portugués, entonces la, la voy a incluir. para que efectivamente él haga la traducción. Y de esta manera se guarda el registro. No es necesario colocar el, el perfil en varios idiomas, pero pues eh, lo pueden colocar también en inglés si es de su preferencia o si es pertinente para su sector laboral. También pueden aquí hacer la, el cambio de la preferencia de idioma, si quieren que aparezcan en otro idioma, lo mismo que el idioma de su contenido. También aquí pueden hacer modificaciones de si quieren mostrar las fotos de su perfil, a quién se quieren mostrar, etc. Y pueden ajustar otro tipo de información. Entonces, después de que hemos ajustado esta cuestión del nombre, de la... Historia laboral, también lo podemos hacer algunos ajustes. Entonces, en este sentido, nos podemos ir aquí a la opción ver perfil y podemos hacer algunas ediciones adicionales. Entonces, podemos agregar eh, secciones que tienen que ver con la experiencia laboral. Aquí en el más podemos agregar experiencia laboral también podemos agregar niveles de formación, tanto de educación formal como complementaria y aptitudes habilidades dentro de la lista que ellos ofrecen. Entonces nuestros colegas las validarán y eso pues, nos conferirá algún tipo de, de puntaje o, o nos permitirá hacer más conexiones con respecto a ofertas laborales relacionadas. Entonces, eh, como ven, es relativamente fácil de diligenciar esta parte. Luego de que tenemos configurado esta sección, también podemos aquí modificar la foto y también podemos agregarle una portada adicional muy similar a lo que ocurre en redes sociales. Todo esto es donde la opción donde aparece el lápiz son editables y aquí podemos cambiar los idiomas adicionales y podemos ver cómo se ve nuestro perfil público. Adicionalmente, si queremos eh, modificar alguna cuestión específica. Entonces, si ven, eh, las personas en el público pueden ver mi formación y experiencia y también acceder al link, que y este link se puede incluir dentro del formato de la hoja de vida, por si eh, alguna persona quiere entrar en contacto, y también se puede enviar a través del correo. Entonces, espero que este tutorial haya sido de utilidad, y nos vemos en la próxima.